Saludos. A continuación voy a hacer una cápsula informativa sobre la temática software del sistema. En sus guías didácticas tienen una explicación y en su texto básico la explicación ampliada del software del sistema. Yo me voy a concretar, hacer una diferenciación entre los tipos. Primeramente, recordemos que el software está constituido por la parte... Lógica, una parte intangible que no podemos ver que permite que el computador funcione. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿El computador puede funcionar sin el software? Pues no, no puede funcionar. ¿Por qué? Porque el hardware y software son complementarios. Ahora, dentro de todos nuestros componentes de, de hardware que ya los hemos visto anteriormente y todos los componentes de software existe clasificación para cada uno. Ahora, remitiéndonos, remitiéndonos únicamente a la parte del software, hay muchos aspectos que nosotros podemos estudiarlos. Dentro de ellos están la clasificación, licencias, estándares, eh, programación, lo que son lenguajes, eh, que, la calidad del software mismo. Y de todos estos aspectos, si, uno de los que considero más importantes y que incluso lo vamos a tener dentro de nuestra evaluación es la diferenciación entre la clasificación que tenemos del software varios autores pueden realizar distintas clasificaciones según su criterio para la guía que hemos elaborado tenemos una clasificación en dos partes aquel software considerado como software del sistema y software de aplicación la diferencia está, o más bien dicho debemos aprender a diferenciarlos de la siguiente manera el software del sistema es aquel que nos permite administrar los recursos del computador esta administra administración de recursos por lo general es eh, invisible al usuario es decir nosotros cuando estamos utilizando el computador no podemos ver qué es lo que está pasando exactamente y el software de aplicación es aquel software o aquellas aplicaciones que realizan tareas específicas y que están directamente relacionadas para el usuario. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Tal vez yo he puesto o señalado unos ejemplos para poder entenderlo mejor. Eh, dentro del software de aplicación, ¿sí? de aplicación como su nombre lo dice, son aplicaciones. ¿Sí? Y nosotros estamos directamente eh, sirviéndonos como usuarios de aquello, eh, aquella función principal que ellos tienen. Por ejemplo, el editor de textos cuya función específica es o nos sirve para hacer un texto. La hoja electrónica que nos sirve para hacer cálculos, operaciones matemáticas y muchas otras cosas más, pero dentro de ciertos límites. Igual, un reproductor de música está hecho específicamente para reproducir música o un editor de video. Que aquellos reproductores de música puedan editar, puedan cambiar formato, sigue siendo algo que está dentro de un dominio específico, que se refiere a la parte de reproducción de música. ¿sí? Por lo tanto, sigue siendo un software de aplicación. El software de aplicación es mucho más fácil de distinguirlo ya que todos los días trabajamos con, con este tipo de aplicaciones ahora el software del sistema principalmente un ejemplo del software del sistema es el sistema operativo ya sea cual sea con el sistema que nosotros estemos trabajando no estamos observando aquellos eh, procesos que realiza eh, windows al momento de, de de presentar los iconos en el escritorio por ejemplo eh, aquellos drivers si yo tengo o instalo una tarjeta o al instalar, un ejemplo más claro, al instalar una impresora, ¿sí? Nosotros, ¿qué necesitamos? Un driver, ¿sí? O controlador o manejador. ¿Esto qué implica? Que con este driver se va a imprimir el documento. El momento en que yo envío a imprimir un documento, yo no estoy viendo un software, ¿sí? que me dice el documento ha sido impreso y lo que sí puedo ver es aquella aplicación de la impresora que me permite administrar el tipo de impresión pero eso es muy diferente mientras que el driver permite que la que, el, que la impresora funcione con el computador también ejemplos de software del sistema son aquellas aplicaciones del sistema mismo valga la redundancia si yo deseo hacer un que borrar los archivos temporales de mi computador. Voy a una herramienta específica, especialmente en Windows, que me dice, desea borrar archivos temporales y los elimina por completo. ¿sí? Nosotros no vemos qué es lo que está pasando realmente, pero son aplicaciones que funcionan eh, dentro de la máquina. El software del sistema permite esa comunicación un poco más cercana entre lo que es hardware y software y permite que se realicen tareas muy importantes dentro del computador eh, eso en cuanto a, la, a los tipos de software que quería explicarles